Estoy acá en el hotel, Estelar en Miraflores, en Lima, con Juan Carlos Reynoso. Vamos va a contar un poco qué es lo que hace, un poco de su trayectoria y qué está haciendo hoy en Lima. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo estás? Mucho gusto. Juan Carlos Reynoso, Radico en Nueva York. Soy el CEO o gerente general de IconTech, Ajá. una compañía que brinda servicios de tecnología en blockchain y también maneja temas de inversiones en qué haces antes de dedicarte a tu contento? En Margarico, en Estados Unidos, 33 años aproximadamente. ¿Vos y... de Lima? de, de Perú? Soy de Perú, soy de Perú, sur de Perú, en de de de un departamento que se llama Arequipa. Y mis inicios allá fueron veniendo de los servicios financieros, especialmente el área de seguros. Trabajé como pues, 7 años, especializándome en lo que son todo tipo de seguros para negocios, ¿no? Todo tipo de manejo de riesgos para empresas o manejo de inversiones para planes de retiro, ¿no? en el retiro. Esto de Estados Unidos. ¿Con sí. okay. qué, qué compañía trabajé? Trabajé con una compañía que se llama Equitable, sí. una compañía que se llama Mutual de Nueva York, mucho gratulado. Dános no, no un poco lo que estás haciendo ahora, la empresa que tenés, o sea, bueno, no, el, el proyecto que está llevando adelante. Ahora, como fundador y CEO de IconTech, realmente lo que me trae aquí es lo que está ocurriendo en el mundo, esta transformación de la economía papel. A, a lo que es las monedas digitales, porque hoy día todos vivimos en un mundo digital, todos ya no se pueden estar haciendo negocios con papel y con tarjetas de crédito. Para eso se crearon las primeras monedas, uh -huh. y realmente las criptomonedas vienen a, a mejorar la forma en la que hacemos eh, negocios hoy en día. Las personas normalmente estamos haciendo día de dinero, de de un país a un país, las personas hacen negocios internacionales y necesitan llevar mucho dinero con ellos y para todo esto siempre hemos dependido de los bancos. Ciertos monedas te permiten hacer todo esto y ya no depender de los bancos. Es una solución que está cambiando el mundo, lo está mejorando y va a crear en ese, en ese cambio va a crear mucha riqueza para las personas que están involucradas en estos negocios o sea, Va a haber una transferencia de riqueza muy grande a todos los que son negocios de monedas digitales. Las monedas digitales van a ser la, las monedas en las que se van a basar todas las monedas del mundo. Es que sí hoy en general ¿no? se está implementando mucho de pagar mucho con el teléfono o con los códigos de... O sea, ya ni siquiera se está usando el dinero. O sea, están desapareciendo las tarjetas de crédito, de débito. Todo se empezó a digitalizar de tal forma que el billete y moneda ya va desaparecer. Sí, es bueno, verdad, si tú vas a algunos países en Asia y en Europa, uh -huh. ya se usa muy poco, porque en Asia ya el tema de criptomonedas, o sea, las personas usan estos monederos, sí. y que Samsung, Apple tienen sus propias monedas digitales, ¿Ah, sí? que les permite a los usuarios usarla para pagar eh, servicios, para pagar en diferentes sitios. No, pero la mamá de todas las monedas viene a ser el BITCOIN. El BITCOIN nació en, en Japón. Ahí pues están las casas de cambio más grandes. Hoy día estas casas de cambio ya están en todo el mundo. En Estados Unidos, en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Entonces, todas las monedas del mundo se dividen en 100 fracciones. El BITCOIN cuando se usa como moneda se divide en 100 millones de fracciones. Tú puedes comprar, cada fracción se llama SATOSHI. Puedes comprar 1.000 SATOSHIS, 10.000 SATOSHIS. 100.000 satoshis y eso son 3.100 dólares ¿Cómo es la, la rueda digamos, de inversión? ¿Yo pierdo como 200? Sí, es un instrumento financiero, O sea, es como que si tú compras una acción de una compañía y la acción cuesta 100 dólares hoy día, tú apuestas a que esa acción va a subir de precio no sube de precio, tú tienes la opción de venderla claro. y sacar ah, una claro. ganancia, claro. puedes comprar un bitcoin Está, por decirte, 10, 3.800 dólares. Ese Bitcoin mañana puede estar 4.000 dólares. En un día tuviste una ganancia, ¿no? En un mes puede hasta duplicarse. El hecho de que tú cambiaste tu moneda local a Bitcoin, en un mes te permitió duplicar el valor de Bitcoin. En los países donde hay una economía un poco débil, el Bitcoin y las criptomonedas tienen mucho sentido. Es algo perfecto, es un refugio para que las personas puedan proteger su patrimonio. ¿Sí? en muchos países, la gente en vez de vender sus propiedades o sus bienes en, en dólares o en la moneda local, es mejor venderlo en bitcoin porque tú estás comprando al valor ¿no? de un activo al día que tiene la tendencia a definitivamente subir en el futuro. Si, si el día el bitcoin está en mil dólares aproximadamente, todos los estratos dicen que para el año 2020 puede llegar a costar 20 o mil dólares, el 2020 está en la vuelta del chip. Sí, o, el 2000, ya hablando, ¿sí? Y hay proyecciones de expertos que, que son muy reconocidos en el mundo que dicen que un bitcoin va a llegar a costar 100 mil dólares. Otros que dicen que va a costar un millón de dólares. ¿Y vos qué decís? Y pienso que definitivamente va a llegar a 100 mil dólares. ¿Sí? Pienso que en un futuro también va a, va a llegar a costar un millón de dólares. Hay mucha información hoy día para que las personas puedan aprender acerca de las criptomonedas que existen. Todos los bancos del mundo están en un no? millones, de millones de millones de millones de dólares. En, Bitcoin. en los últimos dos años nomás se han invertido más de 2.3 billones de dólares sí. en bancos ¿no? en infraestructura para el ecosistema de los Mucha información que la gente desconoce y lamentablemente, pues eso hace que se esté perdiendo una oportunidad porque las personas claro. que están entrando al ecosistema de las están aprendiendo a capitalizarse. ¿Vos crees que por ahí, que con, todo, con toda esta movida, los bancos van a terminar desapareciendo o son un mal necesario? Creo que ya son un son mal que está en proceso de extensión. Eventualmente, o sea, la gente va a ir donde tenga más control de su dinero, donde vean que ellos pueden valorizar más su dinero. Ya se han dado cuenta, si las personas pueden mandarse dinero en tiempo real, ¿qué hacemos nosotros, por ejemplo, enviándonos transferencias de dinero y demorando 24 horas? Las criptomonedas definitivamente vienen a cambiar el mundo. El impacto de las criptomonedas va a ser tan grande como el impacto de esos teléfonos. ¿Quién puede vivir hoy uno de estos. Bueno, ¿qué que ahora que estás en gira por Latinoamérica? ¿Qué... Bueno, no solamente Latinoamérica, ¿estás armando equipo, o estás promocionando a no, nosotros, todo país, mira, nosotros somos, en... número uno, somos promotores del ecosistema de Bitcoin y criptomonedas. O sea, promovemos el uso y los beneficios que tiene usar Bitcoin y criptomonedas. Y como empresa tenemos productos y servicios que van con las criptomonedas y con todo lo que es la tecnología de blockchain. Enseñar a la gente a usar billeteras virtuales Bien, ¿sí? enseñarles a la gente a usar contratos de ingeniería y de training para que puedan capitalizarse, hasta servicios de procesamiento de tipo de Y eso es lo próximo que viene, tú vas a ver en todos los negocios próximamente que así como aceptan Visa Master cerca va a haber un logo con una se 60 .000. bitcoin a los negocios les conviene. Para un negocio es más económico aceptar una transacción de Bitcoin con una tarjeta de crédito. Sí. Es más rápido, tiene el valor de su dinero inmediatamente, sí. no 24 horas o 48 horas después. La comisión que va a pagar va a ser muchísimo menos. Ah. Cada vez que viene un producto, un servicio, que te, que es más rápido, que te cuesta menos, que es más accesible. Sí, no hay, hay, mucho que... pensar, hay mucho para pensar, no hay mucho para pensar. ¿Ustedes cómo piensan que, digamos, como es todo digital hoy te cualquier cosa? Los hackers están sí, primeros sí. al día y por ahí como esto es toda una movida digital y hay dinero que se mueve, plata de la gente, o sea, ¿cómo, cómo haces o qué cosas tienen pensado como para salvaguardar los, tanto los datos como el dinero, como...? Bueno, los servicios que tenemos es una aplicación con una tecnología que permite encriptar todos tus equipos de datos ¿no? Tu teléfono, sí. tu laptop tu mensajería. Hay servicios ahora que pueden encriptar todo eso de tal forma de que nadie pueda ver todo sí. lo que tú estás manejando, ya sea dinero digital, información muy personal, sí. tu data financiera. Y es un servicio que cada vez está siendo más y más necesario. Y por eso también tenemos esa tecnología que la estamos ofreciendo para todas las personas que son parte de nuestra red. Estamos creando una red en todo el mundo, estamos en Estados Unidos. Nosotros somos una empresa que nace en Estados Unidos, donde hay muchas empresas con esa tecnología mm -hmm. de punta sí. para que uno pueda entrar y manejarse en este mundo. De Bitcoin. Bueno, todos, te agradezco te tu y algún mensaje que quieras dejar. A... Compren, compren Bitcoin, compren aunque sea 100 dólares de Bitcoin y tenganlo en su billetera y ustedes van a ver el poder, ¿no? de cómo ese bitcoin va empezando a fluctuar y a servir de valor y si ven que ganan ¿no? en un mes imagínense lo que puede pasar si constantemente están cambiando su moneda fiat o su moneda local a bitcoin te vas a encontrar un sistema en el que vas a poder capitalizarte y ganar mucho más de lo que te puede ofrecer cualquier banco, cualquier sistema te agradezco mucho, gracias por tu tiempo ah, encantado. Y... A Te esperamos onda. en la Argentina. Saludos a toda la gente de Argentina, muy buenos amigos argentinos que están en Estados Unidos.